Amigos de Enfocado TV, yo Robert González saludándolos a todos desde Santo Domingo capital de la República Dominicana en estos precisos momentos me encuentro en el Ministerio de Defensa de la República Dominicana donde se lleva a cabo la importante graduación de Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro y el Teleférico de Santo Domingo lo que es la vigésimo primera graduación Agentes de Seguridad, Promoción, Concesión Bonas y Hernández. Como ven ustedes, aquí a mi espalda el Salón Independencia donde se lleva a cabo esta importante graduación. Nosotros de inmediato vamos a dar paso al interior de este salón para conocer los detalles de esta importante graduación. Con la presencia del ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, el Estado Mayor General, el Estado Mayor Conjunto y el Director General del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, Mayor General Manuel Antonio Lachapel de los Santos, Ejército de la República Dominicana, se está llevando a cabo aquí dentro lo que es este importante acto de graduación, Concesión Bonas y Hernández, en este Salón Independencia del Ministerio de Defensa. Como pueden ver, Ver usted aquí unos 117 jóvenes se están graduando aquí de esta promoción que pasarán de inmediato a efectuar las labores de seguridad en lo que es el metro y el teleférico de Santo Domingo, tras aprobar lo que son los procesos de acreditación y certificación que lo faculta a realizar las labores de los citados medios de transporte. Inmediato se lleva a cabo este importante acto. Escuchen ustedes ahí las palabras centrales de este acto a cargo del Mayor General Manuel Antonio Lachapel de Los Santos, Ejército de la República Dominicana. Señores, de esta manera damos paso a lo que es este importante acto de graduación. Vamos a ver. Generales, señor director del INSUDE, señor nani director técnico de la OPREC, señor director de presupuesto, gracias por su apoyo y bienvenido, señor viceministro, señor Gabirondo, muchas gracias por estar aquí. Señores generales, señores directores de los cuerpos especializados, oficiales superiores, oficiales ...invitados especiales, señores familiares de los graduandos, distinguidos miembros de la prensa. Como buen creyente, damos gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí presente en este significativo acto de graduación. ...de la del Corona, Jefe, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas en la dirección de este cuerpo especializado. También queremos agradecer al señor Ministro de Defensa... Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, por su apoyo incondicional y por ser siempre nuestro guía por el camino de la lealtad, la honestidad, la transparencia, la humildad y el compromiso de servir a nuestra ciudadanía. Al momento de asumir nuestro señor Ministro de Defensa la responsabilidad de dirigir el alto mando militar, interpretó sabiamente las directrices de nuestro señor Presidente de la República, con la sabia decisión de mejorar en todo el sentido de la palabra de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, basado en tres ejes fundamentales, como son la alimentación, la infraestructura y la mejora salarial, misión que hemos cumplido a carta cabal y con... Con esto, hemos elevado a su máxima expresión nuestra listeza operacional en todos los miembros del SESMED. Asimismo, quiero resaltar algunos de los tantos logros que esta gestión ha obtenido, como son una infraestructura totalmente remozada, como pudimos apreciar en el video anterior, la incorporación de los agentes auxiliares a la seguridad social, dando cumplimiento a la ley 87-01. Gracias, señor director de presupuesto. La adquisición de cinco ejemplares canino para elevar a ocho los miembros de esta unidad. Fuimos la primera institución a nivel nacional que implementamos la aplicación de una revolucionaria herramienta de inteligencia artificial llamada Prevantec, la cual consiste en mantenernos informados en cualquier dispositivo inteligente que tengamos a mano de todo lo que ocurre en las 38 estaciones del metro y teleférico de Santo Domingo. También iniciamos, que está en su fase ya de terminación, el centro de mando, control y videovigilancia el cual estará interconectado con el Centro de Mando de Lopred y así tener un mayor control de todas las estaciones. Señores, esto es solo una muestra de lo que hemos logrado siguiendo la intención de nuestro señor Presidente. Y hoy día, después de una ardua y demandante labor de todo el equipo que me acompaña, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la patria cuenta con un cuerpo especializado para la seguridad del metro y teleférico motivado, capacitado, equipado y tecnificado, cumpliendo con todos los estándares para que cada uno de los integrantes de este cuerpo especializado se sientan orgullosos de pertenecer a él y sigamos cumpliendo con nuestra misión de proteger a los más de 300 mil usuarios que diariamente utilizan el metro y teleférico de Santo Domingo. Quiero agradecer de una manera sincera al Mayor General Luis Ernesto Florian Pérez, Comandante General del Ejército, al Vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, Comandante General de la Armada y al Mayor General Piloto Leonel Almílcar Muñoz Novoa, Comandante General de la Fuerza Aérea, por todo el apoyo dado para que estos 117 miembros de esta promoción pertenezcan a sus gloriosas instituciones. Comandante Florian, muchas gracias. Comandante Muñoz, muchas gracias. Graduandos, llevan ustedes sobre sus hombros el compromiso ineludible de la educación continua, así como el de cumplir con los valores de nuestro cuerpo especializado, como son la disciplina, la lealtad, el honor, el deber, la honestidad, la integridad y la responsabilidad. El Código de Ética de las Fuerzas Armadas que tienen en sus manos le debe servir de estímulo a cada uno de ustedes para comprometerse con la patria, las Fuerzas Armadas y el CESME. Tengan bien claro que los grandes retos y sacrificios que se le presentan en el transcurrir de su vida militar no son nada comparado con lo que María Concepción Bona y Hernández entregó a esta patria. Y nunca olviden que ser militar y defender a tu patria no es un sacrificio, es un privilegio. Muchas gracias. Damas y caballeros, acabamos de escuchar las palabras de exhortación por parte del director general del Smith a los graduandos, mayor general Manuel Antonio Lachapeo Santos, ejército de República Dominicana. Leyes de la República, sus instituciones, aplicando todos los conocimientos, la formación y las destrezas adquiridas para el bienestar, la paz y la paz y la prosperidad de la sociedad dominicana, ¡Sí, juro! si así lo hicieres, que Dios los premie, sino Él, la patria y sus instituciones, que se los tomen en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ministro de Defensa, por habernos honrado con esta juramentación de todo el grupo. Muchísimas felicitaciones. Reciba de manos del señor Ministro de Defensa estos certificados por presentación y representación de cada uno.